Me corresponde comentar los dos cursos que desde privado, desde internacional privado, vamos a tener. Mañana a las 10 de la mañana arrancamos con el primer curso en un campo, el del derecho de sucesiones, que puede sonar muy lejano, pero que como es un hecho biológico inescrutable, el derecho tiene que ocuparse de ello. Y si además estamos en derecho internacional pues podremos preguntarnos qué sucede si en Vitoria fallece un dominicano que tiene aquí su centro de vida, porque se enamoró de una vitoriana, se quedó aquí a vivir e hizo de ello su centro de vida, ¿no? ¿Por qué ley se regulará la sucesión de esa persona? ¿Por la ley de su país o por la ley eh, española y dentro de la española por la vitoriana? Bueno, cuestiones que no son baladíes y que Albert Font, que está hoy ya con nosotros, mañana lo podrá desarrollar. Y el segundo de los cursos será el último día, el viernes a la mañana... Con otro tema que no tiene mucho glamour inicialmente en su título, porque es derecho procesal europeo, pero no va a hacerse eh, para los iniciados en el derecho procesal. Vamos a tratar de ver cuál es la importancia de los procedimientos, que es clave en la vida y también en el derecho internacional. ¿Qué está haciendo Europa para normar, para regular esa cuestión? Y estamos seguros de que Marta Requejo, que dirige el Max Plan Institute de Derecho Procesal en Luxemburgo y que viene desde allí exprofeso para el curso, nos podrá dar una lección en la que combine los mínimos aspectos técnicos y mucho de pedagogía para explicar lo que Europa hace en esa vía. ¿no?